Hola, hola, buenas tardes. Soy aquí, Somar, comentando un día de Y hoy volvemos con Mizos. Este Total War, bueno, este DLC que nos está llevando por muchos derroteros de cabeza a ver cómo gestionamos toda esta campaña. Así que estamos hoy en la defensa de Conito. Y a partir de hoy tomaremos la decisión de 100% hacerle más allá. O sea, ya me lo he planteado y sí, vamos para adelante Así que vamos a liberar esta batalla. <coughs> y luego, cuando acabemos de ahí, defendernos. Actuaremos como toca. Haremos una cena, una invitación. Enviamos una cartita. Uh, y, y confirmamos esa confederación. Los absorbemos. Y, y para adelante todo, nu todo nuestro. Vale, ok. Vale, ¿cómo nos vamos a defender? Yo creo que vamos a hacer la de siempre. Ah, bueno, bien. Además, él está todo. Oh. Dale. Esto no me gusta porque qué te separas? Esto no me gusta Vale nosotros aquí... ¿Eh? Si no hemos caramuzas, perfecto. Vale, empezamos batalla y para adelante ya. Vale, vamos a ir. Grupo 1. Grupo 2 a por el héroe. El grupo 3 a por los arqueros. Y el grupo 4 el a ha detectado tus unidades ocultas. Espadas han quedado enganchados. Ah, no, no, los espadas sí que salen. Los espadas sí que salen. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Pues nada, no, los de. Por las mazas colapsamos aquí y al bañado. Vale, pues vamos a redigir nuestro flujo de ataque aquí, donde realmente importa, y ya está. Vale, vamos a mejorar eso. Eso es, venga, venga, venga. Más velocidad de ataque suero que cae ya, ¿no? ¡Oh, un suero no va a caer! ¡Tan fuerte es! Tus guerreros empiezan Uf. a titubear No puede ser, tío, no puede ser O sea, su suero es más fuerte de lo que nosotros pensábamos ¡Vamos a palmar! No puede ser esto cierto No puede ser esto cierto Han hecho huida a tus guerreros Bien, acabamos con este señor. Yo, uh, uh. Ah, vale, digo, ¿dónde están mis soldados con espada? Vale, ¿los podemos terminar? Purares. Vale, perfecto. Los están reagrupando. ¿Quién, quién, quién, quién? Oh, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Esto es súper importante para nosotros ahora. Vale, ¿y aquí cómo van? Vale, no han llegado aún siquiera. Vale, vale, vale, esto es súper importante Vale, vamos a ir volviendo Vale, vale, volvemos, volvemos, volvemos Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Vale, volvemos todos, volvemos todos, volvemos todos Volvemos todos Sí, o sea, esos me dan igual Si tienen que volver, que vuelvan el enemigo está capturando tu punto de victoria Claro, ahora vamos a tener aquí un follón Vale, por lo menos vamos Cara arriba Vale Vale, avanzamos, avanzamos Eso es, venga Es que si tienen que pegarse contra estos Nos va a dar la de Dios Ojo, vale Venimos aquí Vale, vale, vale, vale Todos, todos, todos, todos, todos Todos, todos, todos, todos, todos. Aquí, a por ellos Pero venir por aquí oh. Has perdido un punto de victoria Uf, Y ahora huyes Agüí Vale, si no hay munición, cuerpo a cuerpo, ¿eh? Una de tus unidades Recuerda, de oh, Cuerpo a cuerpo, munición. si no hay munición, cuerpo a cuerpo Has perdido una bueno. unidad Vale Hemos perdido a él, no pasa nada Vale, volvemos, volvemos, volvemos, volvemos, volvemos, volvemos. Tu fortaleza va a caer. No me digas eso. Uf, uf, uf, uf, uf. ¿Podemos llevar a alguien? Así, ah, yo sé que esto es muy loco, pero... A ver si se pueden escaquear los de la espada. No, va a caer. Sí, sí, va a caer. No, ya me han aquí Se intentó Cuidado, estás perdiendo terreno No, no, y ahora no se han trabado ahí Y nada oh, Vale, o sea, cada vez cobra más fuerza El hecho de mudarnos al otro lado del Egeo Vale, pues yo creo que puf, Bueno, ahora ya me da igual Los movimientos que hicimos de... atrapado tanto tera, tío o sea vamos a hacer un llamado a nuestros aliados encima me saquea que ni siquiera me oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. cuidado nos asedian en micenas egisto más te vale o sea te quiero ver trabajando ahí a muerte yo creo que con los jabalineros estos ligeros que son campeones Vamos a tener bastante trabajo hecho Porque tienen ellos mucha armadura Con los centauros Vamos a ver si podemos hacer camino De limpiarnos esos arqueros Pero tampoco prometemos nada El arco, yo creo que el arco Va a suponer al menos un poquito de diferencia A ver si podemos solventarla Pero está complicado O encima es a campo abierto Buah porque me atacan al héroe y no a la guarnición Miseras, ¿tiene tan poca guarnición? ¿En serio eso es así? Bueno Bueno, pues no El enemigo está recibiendo refuerzos Ah, no, este este. Habíamos activado el cuerpo a cuerpo, tú Vale, a ver, a ver, despacito vale esto es en línea aquí esto es en línea aquí esto es en línea aquí vale estos dos le vamos a hacer en un grupo esto es otro grupo y esto es otro grupo este me lo llevo ya para acá vale mi grupo 5 lo quiero aquí grupo 1 aquí grupo 3 aquí Vale, grupo 4, ¿dónde estamos? Venga, aquí Vale, el 5 Aquí, vale, más sí, más o menos Aquí en esta zona A ver si podemos colapsar así Bueno, tengo muy claro ¿Qué quiere hacer él? El... estamos viendo. ¿eh? El enemigo ha detectado tus unidades. Dale, dale, multas. rey. Va a intentar pegarle la vuelta a esto. Bueno, bienaventurado. Intenta pegarle la vuelta, eh. Venga, dale ahí. ¿eh? Vale, para que salgamos ya por aquí. Uh -huh. Perfecto. Mm, Dolo de arcos. Tus guerreros empiezan a titubear. Oh, no puede ser que empecemos a titubear ya. Fua. Bueno, por lo menos no me ven. Creo. están atacando a tu héroe bueno por lentos que son vale vale vale vale vale esto está muy bien esto está muy bien esto está muy bien Han hecho huir a tus guerreros. Uh. Venga, acercamos ahí una carga. Oh. Qué peligro tiene esto ahora. No tienen. O sea, ya, no tienen ya recorrido. Más allá de tratar de. Pues, que va, que va, que va, que va. Una de tus unidades se ha quedado sin Uf, No, se nos ha ido. Yo creo que hemos. Literalmente, hemos tratado de expandir hacia donde no debíamos. En un afán de. Ok, somos más grandes que ellos. Porque además, el, el, el, el énfasis de la campaña ha sido algo así, ¿eh? De. Vale, vamos, vamos, vamos que estos son pueblos pequeños Y cuando nos hemos dado cuenta, los pueblos pequeños Se han juntado todos, ha sido un David contra Goliat Se nos ha juntado este pueblo pequeño, este pueblo pequeño Este también, este también, este también Agamenón herido Tirinto bajo asedio Micenas con escas de bronce Coste de reclutamiento de las unidades pesadas Atika, fracaso, éxito, ¡Fua! vale, Dios, cuánto saqueo, vale, vale, nos podemos parapetar aquí, dale rey. Vale. Vale, vale, vamos a salvar esto. Paso 1. En serio, con los carros que tengo no... Esto, esto no es un win-win. Ah, bueno, por los héroes, supongo. Que si nuestros héroes son basurilla, ya os tiene uno nivel 4 y otro nivel 2, tiene muchos arcos, pero con los carros. Y además con las guerreras de Artemisa. Bueno. Vamos a probar. A ver qué tal. Ya estoy tirándome a ver qué sale. Porque no, en serio. Aquí en este lado estoy... Pff, eso decadente, muchas malas decisiones. Ha encadenado todo. Se ha ido todo al traste. No sé. ¿Vale? Vale, comenzamos el despliegue. ¿Hemos, también hemos tenido muy poca calma. Uh, uh, uh, uh. Micenas. Cartera. Ah, allí. Bueno, a ver, este es el grueso del ejército, en ¿verdad? No tenemos más refuerzos. Vale, pues vamos a hacer... Una línea de cuatro aquí más o menos ancha. Perfecto. Luego, a ver, estos cuatro en un grupo. Estos cuatro en otro grupo. Vale, luego vamos a meter el guerrero este en medio. Ok, esto aquí, esto aquí. Vale, y vamos a entrar a cargar... Aquí tenemos nosotros mucha zona para poder pelear. Mm, hmm, está feo. Vale, no, no. no. O sea, tenemos que ir totalmente al lado contrario y darnos prisa en llegar hasta allí. Interformación. Interformación. Es que si no... Los dioses te sonríen. Han llegado refuerzos. Vale, vale, vale. A ver, ¿aquí que tenemos y qué hay? Vale, vamos a hacer con esto es una línea aquí. Perfecto. Vale, esto vamos a recoger un poquito. Vale, vamos a meter con este. dos en el grupo. Vamos a meter aquí otro. Este lo vamos a llevar para acá. Vale, y que ojo, que no puedo gestionar todo esto, tú. Vale, vamos a meter este en el grupo 5. Perfecto. Vale, el grupo 5 lo quiero formando aquí Vale, esta gente va a tardar lo suyo en llegar Así que los Supongo que lo que debemos hacer es aguantar Vale, a ver, el 6 Ah, vale, me está equivocando Vale Vale, el 7 Bueno, sí, te lo vamos a poner bien orientado Vale, y el 8 también aquí. Vale, perfecto Nos movemos Poco a poco, o sea, vale, tomamos el bosque y con eso es suficiente exacto vale, ya están llegando los carros, me gusta no, no, no, esto es una trampa o una catedral vamos a dejarlos aquí para tener hueco ya para salir, vale, pero vamos a colocarnos perfecto vale, el grupo 1 lo queremos aquí vale, va a taparlo porque va a venir de aquí el grupo 2 aquí cerrando el centro el 3, que es nuestro héroe, lo quiero aquí. El 4, que son estos aquí. Vale, y el 5 está ya en posición. Perfecto. Vale, vamos a acercar un poquito más con esta gente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. muy bien Vale, volvemos. Nos movilizamos un poquito más. Las de Artemis aquí. El grupo 1 para allá. Los héroes. El 2... Vale, todo este grupo El 6 cargamos ya para adelante El 7 también quiero que vaya para adelante Eso es El grupo 8 aquí Vale, vale, vale, sí, sí, sí sí Vale, perfecto Perfecto, perfecto, El perfecto. Enemigo ha detectado vale. tus entramos, sí. ocultas Es que no me creo que no haya nada aquí No me creo que no haya nada aquí Están atacando a tu héroe algo, algo me he perdido Porque estos eran una marabunta Y ahora no hay nadie Tus guerreros empiezan a titubear Literalmente Y eso como que me preocupa un poquito Se ha llevado al héroe Vale, vale, enemigo. vale, continuamos, continuamos, continuamos, continuamos, continuamos. Con lo que sea y contra lo que sea. No hay más gente en serio. Tremenda masacre. el enemigo está recibiendo. Uf, aquí está el problema. Vale, vale, vale, vale, vale, dos al grupo cinco. Han hecho huida tus guerreros. Vale, vaya sustito Algo había ahí en medio, sabía yo que no que no nos salía bien Venga Pero vamos, a saetarlo aquí vivo Fin de batalla, por pues menos mal Fin de batalla, por pues menos mal Pues si no hay munición, por cuerpo, pues ya lo sabéis Esas son las directrices Y así es como tiene que ser Hijo ¿Dónde está este señor? Uf, no lo vamos a matar. Va a huir. No merece menos. No, no, no, no. Nada, por pues fin necesitamos. Vale. Ok, funcionó. <ríe> lo pasa mal. Yo sabía que había un segundo ejército, pero no sabía ni. No, no recordaba ni por dónde venía... Ni en qué momento había venido... Porque pensaba... Ok, esta gente ya ha llegado... Esta gente ya está aquí... Y nos está entrando... Vamos... O sea, nos está reventando... Por algún lado nos está pegando la vuelta... No sabemos ni cómo ni por dónde... Pero... Vale, bueno... Nos ha servido... Puf, tesoro... No nos da casi nada de tesoro... Vale, vamos a coger moral porque a no hace falta... Vale... Vale, vale, vale A nivel 2 Grito de alerta Defensa por los flancos o Carpe Diem Defensa cuerpo a cuerpo, ¿de quién? A los enemigos al alcance Vale, esta Carpe Diem está muy bien Vale, este señor a nivel 2, perfecto. Engañar a de resistencia a los daños, velocidad... O dispara en movimiento. Pff, es que este dispara en movimiento siempre me ha dado... Ha sido como un pague. Así que... Vale, unidades de proyectiles para este héroe. Vale, ok. No, no ha sido un mal primer movimiento. Este ataque aquí, yo supongo que con... Que con la guarnición de Trinto... ¿En serio? ¿No sale así con la guarnición de Trinto? Vale, vale, vale, vale. Eh, Rechazar ataque. Vale. Vale, vale, vale. Ok, vamos a hacer lo dicho. Oh, bueno, decreto real. ¿Qué podemos meter aquí? Cuerpo a cuerpo, infantería pesada. Si sí que no la tenemos... O sea, la tenemos súper mal. Vale, vamos a bajar el coste de reclutamiento de proyectiles. Creo que meter uno de estos no nos viene ni tan mal. Estando, estando como estamos nos sirve mucho. Rango de reclutamiento de los héroes, rango de reclutamiento de los agentes. Porque pesadas no estamos sacando. O no hemos llegado a poder sacar Y me parece feo Pero mira Daño de proyectiles Capacidad de recarga Y vamos a tirar por aquí que es como Ok, vale, tenemos esto, pero esto de aquí Es como bastante más estándar A nivel de De, de ejército Entonces mejoramos proyectiles y ya está Vale, luego eh, Diplomacia A ver, con los etolios esta gente son coleguitas nuestros, Éfeso uh, no podemos hacer ahora la confederación todo por el vasallaje que hicimos el trato de vasallaje que hicimos Qué liada porque Éfeso está súper bien situado o sea, si miramos el mapa Éfeso está súper bien situado para el objetivo que queremos que es atrastar a las amazonas que ok, queda mucho trabajo pero ya es algo, o sea ya está, ya estamos aquí, ya, ya podemos tumbar literalmente su, su capital prácticamente, así que pero ahora nosotros tenemos este follón aquí que nos estamos defendiendo, que nos va a costar la de dios, vale, aquí seguimos asediando, vale, que nos sigue costando la de dios porque estamos perdiendo nosotros tropas por el rollo del bronce, pero nos apoya, no, vale, vamos a traer nuestra señor por aquí porque nos lo necesitamos. Vale, ok. Pues teniendo en cuenta que no podemos hacer el vasallaje, este ejército no lo podemos reventar. No, vale. Bueno, rescataremos Epidao. No, no. Atenas está mejorando en Iria. Vale, Iria vamos a construir aquí para sacar más material. Aquí a ver cómo podemos defendernos. Vale, rolar transgresión, fallo oportuno. Contra esta gente. In sacred service. Great. Vale Ok, con esta mejor no podemos hacer nada mm -hmm. Es que tenemos muchas cosas ahí a medias Vale Ok Ahora, vamos a cerrar el capítulo con esta defensa aquí Deberíamos poder bastante bien Yo pi pienso que deberíamos poder bastante bien El único problema que tenemos O que se me plantea Es el muro de escudos Pero bueno, el resto Yo creo que deberíamos... Reventarlo. Sí, bueno, tenemos bastante proyectil. Tenemos buena defensa. Nosotros tenemos un señor al 13. Vale. Ok, libramos la, libramos la batalla. Así rapidito. Este señor está al 13. Ah, bueno, el peo, sí, sí. De hecho, es uno de mis hombres más importantes. Vale. Pero la aliada. Vale. Continuamos que ahora a ver si podemos empezar a nombrar comenzamos despliegue, uf muy, muy plano ¿dónde ¿Todo, ¿todo tenemos nuestros refuerzos? aquí atrás pues vamos para atrás ah, de hecho que tenemos el lanzamiento de Heraclio vale, vamos a ponernos un poquito más para adelante y ya nos dará tiempo a darnos la vuelta supongo vale, empezamos los batalla los dioses te sonríen han llegado refuerzos vale Wow Vale, esto es un grupo Bien rico de flanqueo Que vamos a meter ya por aquí no tan, Bueno, en verdad no tan lejos Pero vale Vale, nos acercamos Nuestra línea de morralla Que avance Vale, ya está. aquí tenemos nuestra Otra línea Vale, vale, vale Ok, ya estamos distribuidos, vamos para adelante te vas a esperar ahí arriba, capaz serás Te tiro una piedra, eh Tremenda pedrada te vas a comer Venga Vamos a movernos Ojo Vale. A ver si me ven las cosquillas, ¿no? Pero. Vale, juego que tengo la otra línea súper mal. Mítrale, Venga, tira la pedrada y corre, hijo. Toma. Ahora va. Si quieres vuelves. Vale, vale, vale, más despacio. Vamos avanzando. El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. Oye, pues ni tan mal. Vale, uh, cerramos Los aquí. Uy, aquí enemigos a ocultos. Un Vale, ¿no puedo cerrar estos, esta batalla? Si tienes una piedra ahí, pues venga. Dale, recoge tu piedra y haz lo tuyo. Toma ahí. Vale, a Han hecho tus guerreros vale, vale, vale, vale Vale Vale, vale, esto está súper bien. Uh, vale, si podemos escaquearnos así, perfecto. Vale, esta de lanzas, también nos la vamos a llevar para allá. Esto es armadura mediana, así que una buena carga aquí detrás. No está nada, nada, nada, nada, mal. ¿Podemos matar a esto? Vale, empiezan a correr, perfecto. Vale, toda esta morrayita que viene por aquí, a ver, nos la bajamos, por favor. Vale, su héroe debe caer. Están reagrupando. Buah, claro, este combo de héroes es una locura. Está muy bien. Vale, oh, oh, oh. vale, colapsamos aquí con la morrayita. Me gusta. Vale, vamos a llevarnos todas para allá. Eso es, los mazos perseguimos aquí. Me gusta. vale vale vale vale vale vale muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien una de tus unidades se ha quedado sin munición cuerpo a cuerpo vale vale vale tenemos que volver a colapsar aquí venga Vamos a sumarnos al combate, muy bien, vale, vale, no, no, si sí se van, si sí se van, nosotros cambiamos de target, eso es, uff, aquí va a hacer falta bastante fuego. ¿Qué ha pasado aquí? Venga hijo, ¿estás, acojonado? ¿No, ¿No te ha gustado subir la colina? Venga, va, que yo confío. Vale, perfecto. Si vuelven, maravilloso. Vale, perfecto. Vale, pues tú continúa aquí. Vosotros aquí, vosotros colapsamos de aquí abajo. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Esto es más que perfecto. Vosotros aquí. Vale, vosotros aquí. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, perfecto. Buah, si nos los traemos hasta allá, maravilloso. Vale, vosotros perseguid aquí. Buah, me encanta esto, bien, bien, bien, bien. Los planes salen bien. Nada, nada, masacramos. Vale. Seguimos, vale. Venga, insistimos ahí. Mm. Las armaduras medias hace que aguante mucho la gente, ¿eh? Vale. Vamos a darle a tapastilla A ver si conseguimos sacar cositas Al menos medio, medio interesantes Nah, ya se ha acabado Sí, no, ahora ya es perseguir como Locos, a ver qué sale Y ya está, vale, pues finalizamos Ok, nos hemos defendido, me sirve <ríe> Hostia Qué duro, eh, qué duro Vale, pues nada, es que ahora es aguantar más turnos a ver cuándo podemos hacer esa confederación Porque si no la campaña se nos va a ir, pero ya de las manos definitivamente Aguantar como gato van arriba defendiéndonos en un sofá bien calentito Para que no nos quiten el sitio Y con eso, pff, a vivir, a ver qué nos... A ver cómo nos podemos salvar, vale Vamos a coger el tesoro, hace falta ¡Uy! Se escapan. Uy. Uh -huh. Experiencia de secuestros. Vale, me gusta. Pues contra este ejército no sé, pero contra este de aquí en el norte sí que se puede. Vamos a tirarnos... ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no, no! Vale, vamos a reclutar. De aquí al siguiente turno, por lo menos que tengamos algo... Más decente con lo que poder atacar Vale, que además tenemos mucho mucho mucho este... Vale, el reclutamiento local aquí está completo Tenemos algún otro héroe por aquí No, es que nos hemos quedado sin héroes Vale Y nada, este aquí en el sur Finaltis. continuamos el asedio Nada más que poder añadir Vale, pues nada eh, vamos a simular. Bueno, ¿qué cosas quedan? Nefis añado, Corinto. Vale, vamos a repararlo. ¿Qué más? La gente no se ha medido. Mero P. Vale, ok. A esta sí que sí. Ahora nos la traemos. Vale, Anción. Uh, este ha subido de nivel. No sé en qué momento, pero me parece correcto. Vale, rastrear Capacidad de movimiento pf, Sería genial Maestría del disfraz Sombra astuta Envenenar puzo No puede fallar pf, Pues vamos a ir Oh, murmullos de sedición Bueno, pues murmullos de sedición Vaya hombre, fracaso Vale pues nada, pasamos turno y vemos a ver cómo se queda todo esto, y ya con eso veremos cómo se plantean las decisiones de cara a las próximas aventuras en esta serie de mitos. ¡Uy! hoy voy a una serie de hoy no han podido. Pues será porque no estamos trabajando. Bueno, espérate que ahora viene Aquiles, aquí con su super ejército. Vale. Bueno, que estamos relegados a un segundo plano en esta epopeya. Pero increíble, ¿eh? Y no han venido a las amazonas. O sea, nos estamos pegando con gente de nuestro entorno. No... Uh. ¿Otra vez? A apoyar pues ya agarran el bando aliado. Efeso... Filisto López. Vale, vale, vale, vale. Vale, revisaremos a ver si podemos hacer de nuevo la... Uy, buah. Wow, nos van a atacar en opunte. Uf, pues tenemos que hacer otro ejército al norte Necesitamos otro ejército al norte Bueno, y ya no lo han faltado Salen a defenderse, vale Pues nada, veremos Trataremos de luchar con esto, a ver cómo lidiamos Nosotros con estos campeones gigantes Y ya está Dicho esto, cerramos el capítulo de hoy Tenéis todo lo que necesitáis en la descripción Las redes de la taberna, etc Y nada, ya sabéis Apoyarnos todo lo que podáis Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego, adiós